Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal, y bueno, tengo que deciros que sois la pera limonera, sois la leche, sois sois la polla, qué cojones. O sea, mirad, decía Michael Jordan, lo decía, pero todavía lo puede decir, ¿vale? Porque está vivo, pero vamos, decía. Eh, algunas personas quieren que algo ocurra, otras sueñan con que pasará, y otras hacen que suceda. Pero vosotros, todos los que estáis ahí detrás, todos los que estáis escuchando esto, seáis seguidores o no del canal, no importa, si no eres seguidor del canal, suscríbete. Eh, estáis haciendo que las cosas sucedan. Sois parte de la solución, no sois parte del problema. Eh, no sé, no sé si, creo que me entendéis lo que quería decir. O sea, la mayoría de la gente está aplatanada, está haciendo... Much Muchos están llorando, otros, a ver, otros no tienen recursos, ¿vale? Ni siquiera conocimiento para poder... ¿Vale? A esos son a los, que nos, a los que tenemos que intentar también echar un cable. Eh, pero de la mayoría, de esa gran mayoría, esa gran masa gris que tiene la sociedad, vosotros sois los que están aquí haciendo cosas diferentes. Y eso es lo que hace que el mundo evolucione. O sea, eh, que, que pasemos al siguiente nivel, ¿no? Como cuando estás en un videojuego. O sea... Eh, la prosperidad normalmente suele ser, pues, un gran maestro, está todo muy bien. Pero la adversidad, ¿vale? Eso sí que es un maestro grande de verdad. Cuando tú tienes posesiones y lo tienes todo, tal, la mente se te nubla. Pero ante la adversidad, tú, tú, tú. Te haces mucho más fuerte. Eh, a lo largo de la historia, cada vez que ha habido problemas en el mundo, ha sido cuando hemos dado un paso evolutivo importante. Eh, bien tecnológico, bien eh, social, en muchos aspectos. Y, y estamos en uno de esos momentos. Yo creo que la generación, eh, a ver, con todos mis respetos a las generaciones posteriores, evidentemente, pero la generación 60, 70, 80, es, es, ahí hay un, una mezcla un poco rara, ¿no?, en esos 30 años, eh, pero que hemos vivido prácticamente de todo. Prácticamente de todo. Eh, no tenemos, gracias a Dios, ¿no? Una guerra en la puerta de casa. La tenemos un poquito más lejos. Pero en cuanto a evolución me refiero... Ostras, hemos vivido una cantidad de cambios tremendos. Ya la gente nació en los 90, en los 2000. Oye, de verdad que a mí me hubiera encantado nacer también en esos años, ¿no? Porque, eh, ostras, tenéis delante un futuro, tenéis delante una cantidad de cosas brutales. Eh, a mí me gustaría, con 20, 30 años, ¿eh? Saber lo que sea ahora, que, tener los medios que, que hay ahora para poder conocer eh, todo lo que está ocurriendo en el mundo y todas estas oportunidades. Pero fijaros, y sobre todo los de las generaciones más jóvenes, los que tenéis a la veintitantos, treinta y tantos, ¿vale? Treinta eh, y pocos, ¿qué que tenéis alrededor? ¿Qué es lo que tenéis alrededor? Sois es la hostia sois la hostia o sea y esa es la realidad eh, lo que pasa es que bueno vamos a ver si perfeccionamos esa hostia y no nos la hace el mercado vale porque jodó eh, precisamente los jóvenes tenéis que ser esos embajadores de todo esto eh, y vosotros vosotros los que estáis ahora aquí delante eh, por un lado los que vamos más o que somos más mayores y hay gente bastante pues, con, con más edad no en el, en el canal eh, que son los que, digamos, nosotros tenemos que ayudar... ¡Joder, cómo tengo los dedos! Esto es lo que pasa por jugar con niños. <ríe> um, tenemos que ayudar pues a la gente más mayor a adaptarse a todo esto. Los jóvenes, eh, tenéis que ayudar a los más jóvenes, pero no solo mmm, a adaptarse cuando vengan las criptomonedas, o, bueno, o esas monedas digitales, eh, ese euro digital, ese dólar digital, todas estas monedas que nos van a meter, eh, que son una mierda. Tenemos que intentar de alguna forma, ser esos piratas informáticos de, de la blockchain eh, para ayudar a, la, a que la gente lo entienda primero eh, y pueda jugar un poco. Es decir, eh, ahora sabemos que hay economía sumergida, yo no voy a poner una bandera a favor de ella, no creo que al final lo justo, lo ideal sería que, que, que tuviéramos una sociedad que pudiera pagar sus impuestos tranquilamente porque sabe y pudiéramos estar tranquilos de que los impuestos, nuestro dinero va donde tiene que ir. Eh, no que, bueno, pues eh, bueno, mañana os pondré un par de cositas sobre esto no eh, pero bueno, tampoco estamos a, a eso eso es otra historia pero sí, no sé, lanzar un un grito, no una bandera por todos los que estáis ahí detrás porque me parece que que es, que es genial gente que a pesar de que está perdiendo sigue y sigue y sigue y sigue, y sigue. Eh, buscando cuál es la solución para intentar eh, mantener eh, ese capital, luego mejorarlo y, y bueno, sé que me voy a meter un tropezón, no importa, me levanto, me vuelvo a levantar, eso es lo importante, ¿vale? Me, me encanta. Eh, en cuanto al título, también pone muerte dulce, ¿no? La muerte dulce habló de luna y un poquito de esta, las caídas de Bitcoin, ¿no? Ahora poco a poco te va desgastando, no te vas dando cuenta que sí, que no, y luego pum, otra vez, ¿vale? Lo dije hace bastante tiempo, hace bastantes vídeos. Eh, cuando, bueno, ayer, ayer me lo recordó alguien en los, en los comentarios, ¿no? De cuando empecé a decir voy a reducir mi, mi, mi, mi riesgo frente al trading, porque vienen malos momentos, hace ya meses, y lo he ido reduciendo. O sea, la última vez ha sido ahora a primeros de mayo, que he vuelto a quitar de ese 30% que tenía yo en trading. Vale, empecé, ya, ya, ya estoy en el 15. Ya estoy en el 15. Es decir, llevo cinco reducciones, llevo cinco meses reduciendo, y yo lo he dicho públicamente. Lo he dicho públicamente. Eh, hay gente que me ha hecho caso. Hay gente que ha dicho, este está loco. Y bueno, pues ahí estamos en el Rose ¿Vale? Vamos a ver porque, bueno, ayer vimos un vídeo que creo que es importante. Si no lo has visto, antes de ver este, mejor que veas el anterior. Eh, porque dice mucho de dónde vamos. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Bueno, pues a dónde vamos. Pues eh, y por qué, sobre todo a mí me interesa decir el por qué, porque muchos sitios, ah, vamos aquí, vamos allá ¿por qué? no sé, pero vamos para allá no, no, por esto, por esto y por esto eh, también sigo insistiendo, todo lo que vayamos comprando en Bitcoin su equivalente en Ethereum, su equivalente en BNB por ejemplo, vale, yo hablo de las Tres Marías la que para mí son las Tres Marías eh, por debajo de Bitcoin valor 30.000, todo lo que compremos por debajo, no sé a dónde llegará, todavía no lo sabemos, ¿vale? Pero todo lo que compremos por debajo es una perita en dulce, para dentro de 12 meses. 12 meses, 12 causas. Nuestra causa es Bitcoin, así que lo que queremos es que dentro de 12 meses Bitcoin esté ahí arriba, ¿no? Recordar que todo lo que compres por debajo de 30 Bitcoin volverá a ese máximo que hizo, ¿vale? Eh, volverá a 50, volverá a 60. Es una barbaridad, es una burrada de dinero. Metas mucho o metas poco, da igual, al final esto es un, una cuestión de porcentajes. Evidentemente, el más pudiente pues meterá un poquito más, el menos pudiente meterá un poquito menos. Pero si gestionas bien tu cartera, aunque es por muy poco pudiente que seas, vas a duplicarla. Eh, el, a lo largo de, del siguiente bullrun, eh, porque eso, yo hablo de la criptoprimavera. Después de la criptoprimavera viene el bullrun. Son dos cosas di distintas. Y si os vais a lo que ha pasado desde el 18 a día de hoy, lo entenderéis. Mirad las gráficas y lo veréis. Eh... Después de esa criptoprimavera vendrá un retroceso que intentaremos aprovechar. Ya sabéis que vivimos de puro retroceso. Es cuando más dinero se gana. Y luego vendrá el bullrun. Y, burrún, burrún, burrún, burrún, burrún, y nos iríamos para arriba. ¿vale? Y eso es lo que me gustaría. Que la gente, todos los que estéis ahí, que como vuelvo a insistir, sois la hostia, eh, aprovechéis y podéis aprovechar. Eh, me gustaría pediros un favor y es para la confección de la cartera que vamos a hacer a lo largo de estos meses. Yo tengo claros varios valores, vale tengo aquí mi lista, pero quisiera que la comunidad proponga, creo que es algo totalmente lícito no y, y que entre todos ver eh, y proponer ¿Qué altcoin? ¿Qué altcoin es tu favorita? ¿Qué altcoin es tu preferida? ¿Qué altcoin crees de las que están vivas a día de hoy, de los proyectos que hay? ¿Qué altcoin crees eh, que es la que va a, a, a echarnos, nos va a dar un porcentaje interesante de beneficios en esta cartera que vamos a crear, ¿vale? Entonces, yo con todos esos datos, yo los cojo todos, ya sabéis que yo leo todos los comentarios respondo absolutamente todos los comentarios a no ser que a, me lo cape YouTube por lo que sea no lo vea pero respondo a todos entonces pues creo que eh, tenéis claro que voy a leer los dos y voy a tener voy a, voy a ir apuntando voy a ir poner palitos no como, como cuando estábamos en el cole <ríe> Pepito una rayita Pepito otra rayita eh, y al final te jodía no cruci eh, pues eso vamos a ir viendo me interesa saber un poco en la comunidad qué valores tenéis porque a lo mejor yo tengo una consideración de lo que es una cartera pero bueno, esos, esa decena, esa docena, 10, 12 valores que vamos a meter. Bueno, pues vamos a ver la comunidad que dice. Y creo que eso es muy interesante. Así que bueno, vamos a ver cómo está Bitcoin, que tenemos un día rojo-rojillo eh, y además en un límite complicado, ¿vale? Vamos a verlo y sobre todo para el semanal tener muy en cuenta lo que pueda pasar, porque el corto puede estar servido. Comenzamos. campanita. ¡Júbete a la mejor comunidad de cristomonedas! Madre mía, qué bien dice mi niña lo de las cristomonedas. <ríe> esta es la mayor, pero es que la pequeña... Vas a tomar por culo. Eh, tiene lo suyo también, o sea, madre mía, esta tiene más, más carácter aún. Y, y dice las cosas claras, y bueno, pues ahí estamos, un <ríe> poquito a tomar por culito. Eh, importante, a ver, no hemos tenido un cierre por debajo de la Rose Line, es súper importante mmm, no tenerlo en el momento que lo tengamos Mal asunto. Eh, seguiremos respirando para abajo. Y lo que hablábamos eh, de estos dientes de sierra, los que hicimos aquí, hacerlos aquí, eh, pues nos va a ir llevando pues, pues más abajo. Es lo que hay, eso es lo que es lo que tenemos. Eh, ¿Para qué? Pues para conformar al final eh, en semanal. ¿Dónde está? Está aquí, es este. Bueno, es, ahora, ahora, lo vemos. ahora vemos el de cuatro horas. Que ahora no será que no lo he visto. <ríe> para conformar en el semanal un movimiento en toda esta zona, que es lo que tenemos ahora que hacer, ¿vale? Todo el, este movimiento, que es un movimiento bajista, pero eh, aquí tiene que estar consolidándose en RSI eh, para luego poder rebotar, ¿vale? Buscando una zona que haga al final haga suelo. Esta zona roja que vemos aquí es el gap que tenemos con el, los futuros del CME, que todavía no está cerrado. Eh, Bien, en cuanto a cuatro horas, eh, he hecho, hecho un corto, he hecho un corto eh, diciendo, pues eso, romperemos o no romperemos. Al final, pues la estructura que teníamos ascendente la hemos roto. Ahora, ¿qué está haciendo? ¿Qué puede probar? Pues un pullback, un pullback a esa, a esa ruptura, ¿vale? En el RSI y hacer un pullback y luego posiblemente seguirá cayendo. Que tontea un poco? Bueno, pues fantástico porque nos estará intentando eh, quedarse un poquito, un poquito más con nosotros, pero... Cuando rompes una estructura ya sabes lo que hay. Normalmente vas abajo y además se está comportando en puro cripto invierno. Lo he dicho varias veces. Veis que hemos llegado a la zona otra vez. 50% un piquito, no podemos pasarla, nos vamos abajo. Cripto invierno. Pam. Es el comportamiento total de cripto invierno. En algún momento, como pasó aquí, podemos pasar un poquito por encima, pero nada, nada, nada, nada. ¿Veis? Igual que aquí, un poquito por encima, pero cripto invierno, cripto invierno, cripto invierno, cripto invierno, a toma por saco. Como dice mi niña, ah, toma po culo, ¿vale? Entonces, bueno, eso es, lo que, eso es en lo que estamos, esa es la realidad. De vez en cuando tenemos alguna subida con alguna ruptura al alza, ¿vale? Pues como hicimos en este canal, pues tenemos varios picos, bueno, pues que intentamos lateralizar. Eh, aquí nos queda todavía por ver bastante, nos queda por ver bastante, bastante. Eh, y esto, pues no sabemos lo que va a durar, no tenemos ni idea. Yo por lo menos no, no lo sé, ¿vale? Pero evidentemente, en tanto va a durar tanto. Como dure la crisis económica principal, ¿vale? Lo que es la principal bajada de todos los mercados, que siguen cayendo. Hoy hemos tenido unas bajadas importantísimas, importantísimas, a las cuales, por ejemplo, el S&P 500 estaba en un 4 y pico, eh, bueno, estaba en un 3,93, se recupera algo. Tenemos el, el, el índice del, del Nasdaq, un 4,32, eh, o sea, son caídas muy, muy importantes en estos mercados. Y Bitcoin cayendo más o menos lo mismo, un cuatro y pico. O sea, se está portando muy bien, muy bien, tremendamente bien, sorprendentemente bien. ¿vale? Estamos dentro de toda esta franja verde que teníamos marcada hace, ya, hace siglos, vale porque no es de ahora, es de esta zona. <risa> Vamos a ponerlo en diario. vale Esa, esta, esta línea verde vale viene de, viene de aquí, no viene, viene de atrás, no viene de ahora. Aquí la hemos pinchado, vamos a salido por debajo. ¿vale? Ya está. Para mí, vuelvo a pienso, pienso que eh, esta salida que hemos hecho aquí, con esta caída, es el equivalente a esta. vale. Estamos en este principio. Pensaba lo mismo aquí. vale. Cuando Hicimos esto y al final no, no rompimos. ¿Por qué? Eh, porque hay una diferencia enorme entre esta estructura y entre esta otra. ¿vale? ¿Cuál esta caída? Este, este puentecito que hay aquí. ¿Vale? Esa es la diferencia que hay entre una y otra. Eh, ya está, ya está. Aquí, de mínimo a mínimo, tenemos una bajada. Aquí, de ese mínimo a mínimo, tenemos una, una, una tendencia ascendente. Que decir que, después de hacemos el puentecito y tiramos para arriba. Esto es un comportamiento muy típico y muy normal. Cosa que no hicimos aquí. Esto no se hizo. Es... Parecía que se iba a hacer, no se hizo, y bueno, pues otra vez para abajo. Volvemos a retomar lo mismo, es decir, si este pincho es este pincho, pues nos queda todo este camino, ¿vale? Que fueron dos meses para intentar salir a alza. Para intentar salir a alza, ¿vale? Esto no quiere decir que no podamos tener rebotes por el camino. Fijaros la cantidad de rebotes que hubo aquí, el rebote que hubo aquí, no tiene por qué, ya veremos ¿eh? luego cómo funciona, ¿no? Pero esto no es cuestión de dos días, esto va a llevar su tiempo. Eh, ya vimos ayer en tres días y esa inversión del gráfico ¿por qué? porque es bueno invertir el gráfico ¿vale? os eh, ya el que quiera verlo que vaya al vídeo de ayer que ya os lo he puesto antes eh, lo tenéis por ahí arriba todavía le las etiquetas porque es bueno como norma general eh, como norma general eh, el ser humano es, es positivo procuramos ser positivos y somos somos toros no somos osos hay gente que son osos que ven muy bien eh, las caídas las leen de maravilla personalmente eh, yo soy, me considero más toro que oso, aunque, bueno, pues com, ya habéis comprobado que, que no se me dan mal tampoco las caídas. Eh, habéis visto que, que hacer vídeos y hacer trading y decirle a la gente que, que compre Bitcoin en un mercado alcista es facilísimo. Lo complicado está siendo ahora. No digo nada. Eh, si eres toro, si normalmente buscas... Ese punto, ¿qué pasa? Que cuando el gráfico empieza a caer, pues te, te resulta di difícil leerlo. ¿no? Si tú lo inviertes, ¿vale? Sí puedes ver la tendencia alcista, y si la compruebas y ves que hay toques y toques que te dicen, nos vamos para arriba cuando has invertido el gráfico, nos iremos para abajo, evidentemente, al ponerlo en su sitio. Eh, la mente humana es, es así, es así, nuestra mente es un poquito, y cuando vemos cosas tan abstractas, pues. Si le damos una vuelta de tuerca y somos un poco creativos, bingo, tenemos la solución. Pues invertís el gráfico, como vimos en el vídeo de ayer, y seguramente, bueno, pues encontraréis una solución que suele ser la más sencilla y la más simple. Eh, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo seguimos aquí. Eh, lo que decía en la estructura de cuatro horas, bueno, pues... Eh, tenemos una estructura alcista que hemos roto bueno, pues a, a ver a partir de aquí cómo se comporta y qué más datos y qué nos sigue, ah, lo teníamos aquí y qué nos sigue diciendo el, el, el gráfico ¿no? creo que tendremos que hacer igual que te pinchamos aquí, tenemos que venir aquí pero lo que no podemos perder ¿vale? lo que no podemos perder es eh, en semanal, sobre todo, una ruptura de esta zona nos va a llevar a cerrar ese gap en 24, ¿vale? ya está o sea, no, yo, yo, lo, yo es lo que creo. Nos vendemos a esta parte de abajo, aquí. 24.73, 24100, 24, lo que sea. ¿Vale? Eh, es, lo que yo, es lo que yo creo. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Eh, una vez cerrado ese gap, normalmente podemos tener un impulso. Veis que sería un mínimo inferior al anterior, que era lo que, pues, lo que yo llevo intentando cantar e intentando ver de, de hace tiempo, igual que se hizo aquí. ¿Veis? ¡Pam! ese, luego una recuperación como se hizo aquí y luego esta cosa consolidada, esta bajada consolidada pa, pa, pa, pa, con una vela que abraza a la otra y nos vamos para arriba para eso queda tiempo, hay que generar todo eso, eh, ¿por qué? porque ahora mismo, tal y como estamos en el mercado lo que tenemos que cumplir es en semanal el trámite de ni, vamos a, a levantar esto, el trámite de estar roneando por esta zona, pam Igual que estuvimos aquí, final de este cripto invierno, igual que estuvimos aquí, en todo este cripto invierno, que estuvimos bastante más. Esperemos que no sea así. Pero ¿veis cómo aquí hizo un hombro, cabeza, hombro en estructura? Y al final la subida es equivalente. Entonces, ojo, porque es que estas cosas se cumplen también en el RSI. Por eso tenemos que estar atentos a eso. ¿Vale? Entonces, mmm. Eh, mm. Vamos a ver qué narices pasa. ¿Veis? Aquí tenemos una estructura de hombro, cabeza, hombro. Y nos fuimos rasca para arriba. También se cumplen aquí. Vamos a ver qué narices hace esta vez, qué quiere hacer. Y cuando rompamos esta línea... ¡Bom! Nos vamos para arriba. Mientras tanto, pues oye, nos queda... Siempre nos queda la París. Nos queda, pues eso, intentar aprender, intentar formarnos, intentar informarnos y pues ir viendo cómo va la cosa. Vemos que de momento, de momento, a falta de cuatro días y 6 horas... ¿Vale? Semanal el volumen es caganchete, vale, es más bien caganchete, pero bueno, lo importante, lo importante en estos casos, vale, para que, el, para que veáis la lectura que sea más alto que esta vela que hay aquí, vale, sea verde, sea rojo, sea lo que sea, ya llevamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, esta es la octava semana en rojo que te quiero rojo y eso, hombre, bonito, lo que se dice bonito. No es. Eh, teníamos por ver alguna cosita que me habéis pedido. La dominancia de Bitcoin. Bueno, recupera la vela de ayer. O sea, la, la, la va a abrazar posiblemente. Y pues está haciendo la banderola de esto, que es pues una banderola de toros, ¿no? Pues eso, mmm, se irá posiblemente, ¿vale? Que después de esto, pues se pues, puede intentar irse hasta aquí arriba. Eso no va a ser muy bonito, ¿vale? No va a ser muy bonito, sobre todo para las altcoins. Porque hay mucha gente diciendo, ya compro aquí, ya compro allá. Esperar. Esperar, sí tenemos un, una cosa importante, ¿vale? Que es que estamos en sobrecompra. Pero claro, fijaros que si empieza a hacer diente de sierra aquí, como hizo esta vez, ¿vale? Uno, dos y tres, la picadora Molinex, pues desde el primer diente que hizo, que llegó aquí, pues fijaros donde todo este margen, ¿vale? Entonces si hace algo así, pues puede irse hasta ahí arriba tela, ¿vale? es lo que tiene el RSI, que es un poquito, es muy majo pero a veces es un poco cabroncete y depende de cómo esté el resto del mercado Debe, evidentemente sabemos que está saliendo mucho dinero de las altcoins, sabemos además que tenemos el USDT con eh, un 6.36% ha caído un poco, ha caído un poco hoy está en un más 5% pero eh, fijaros el picazo que hizo aquí, ¿vale? al 7 y pico ya de dominancia de mercado cómo rompió esta zona de los 4.85 que teníamos aquí marcada pa, pa, pa, como resistencia la rompió y oye, ni siquiera ha venido a testearla. Eh, sí, a ver, evidentemente, evidentemente si sí, eh, Bitcoin empieza a subir, las altcoins pegan un, un subidón, todo esto caerá y este también es un indicador. De estar muy atentos a la dominancia del títer porque es un indicador también a la hora de eh, también ayudarnos a tomar decisiones. ¿Vale? Eh, vamos a volver a la dominancia de Bitcoin. Que si no me pierdo con todas las pestañas que tengo aquí abiertas. El total market, evidentemente, cayendo, cayendo y pues abrazando esta zona, cosa que no es bonito en diario. Vamos a ver cómo termina el semanal, pero no pinta de momento, de momento nada bien, ya que Powell ayer dijo, básicamente, básicamente dijo, vamos a hacer lo que tengamos que hacer, punto, para domar la. Entonces, y además dijo, si nos pasamos un poquito con la neutralidad de los este tipos de interés, no pasa nada por culo, pues eso va, por eso le está sentando tan mal, se le está atragantando tanto al, al mercado. ¿no? El mercado tiene que seguir descontando. ¿Por qué descuenta el mercado? Pues para que cuanto antes, cuanto antes se si llegue abajo, antes se empiece a subir. Eh, ¿Qué más tenemos? Bueno, las acciones tokenizadas, eh, carajo, y lo único que se mantiene más o menos estable es el oro, un 0,26. <ríe> Vuelvo a repetir lo mismo, ¿vale? Reserva de valor, que es algo que se mantiene estable. Y yo os vuelvo a invitar, a invitar a que veáis desde el principio del año, ¿vale? Desde el enero veintidós, ¿vale? Cuando empezamos a comprar oro. Eh, que, que, bueno, empezaba a comprar un poquito antes, pero bueno, no importa. ¿vale? Desde primero de año, cuánto ha variado el precio del oro y cuánto ahora ha variado el precio del resto. Del resto. ¿Vale? Y ahí es donde vais a ver. ¿Dónde está la cosa? Por eso yo les decía, compáralo, compáralo, compáralo. ¿Por qué? Porque yo no he perdido nada. De hecho, estoy... Bueno, no, a mí mismo no. Ayer sí estaba un poquito en beneficio. Hoy no. ¿Vale? Pero vamos, que es que es inapreciable. No he perdido absolutamente nada ahí. Y estoy esperando a que Bitcoin caiga y cuando Bitcoin caiga haya ganado o no haya ganado, o esté a cero, o haya perdido un 2% en oro, ¿vale? Lo que no he hecho ha sido perder un 60% en Bitcoin. Que había algún gilipollas de turno. Es que compras oro, es que compras oro. Es que, es que eres un jodio mono. Es que no tenéis ni idea. No tenéis ni puta idea. Algunos, otros sí, ¿eh? ¿Vale? Pero es que, me, es que, es que me, me, me clama al cielo, ¿vale? Que la gente sea tan estúpida de de, de, de... de hacer esas cosas, ¿vale? Muchas veces. Entonces, bueno. Esa es la diferencia, ¿vale? Mirad lo que ha bajado un Nasdaq. Mirad lo que ha bajado un IBEX. Mirad lo que ha bajado... Cualquier índice de los de... Ah, oh, no. Hay gente, hay algunos que dicen, en vez de decir el SP500, el SP500, el de SP More, no, Carl, tú eres tonto. En fin. Eh, esto, señores, ¿vale? Esto es lo importante. Esto es lo que quiero que veáis y quiero que se os grabe a fuego, hostia. Para que la próxima vez tengáis esa diversificación en la cartera. Y dices, a lo mejor con el oro no he ganado ni he perdido, no importa. Pero ese 60% que hemos caído en una cosa, 80% en otra, 30% en otra, aquí no. Bien. En cuanto a las altcoins, me habéis pedido alguna altcoin, vamos a verla. Aquí hay una V que están cerrando algunas muy maja. Posiblemente en los próximos días, yo lo sigo diciendo, creo que vamos a seguir viendo latigazos de altcoins si no hay si no hay otro, otra caída eh, fuerte en el mercado. Porque fijaos, a pesar de lo que está cayendo eh, algún valor, pues tampoco están cayendo en, en relación a la subida de ayer. Bueno, algunas, la otras está metiendo nuestro tremendo. Vamos a ver, porque me habéis pedido Crypto.com, como veis no se me olvida, lo leo y lo veo, pero es que hay veces que eh, ayer cuando hice el vídeo se me, se, me, se me saltó, hombre, me lo subí en un 10%, o, o VR, que siempre que baja Bitcoin sube, eh, y Titan Arena en 4%, eh, aquí están las cosas a precios interesantes, pero creo que todavía van a caer más, entonces bueno, no todavía no es momento, por eso no he empezado a hacer... Eh, vídeos interesantes sobre esa cartera me interesa de verdad me interesa mucho lo que pensáis y cuál es vuestra altcoin favorita para incluir en esta cartera que vamos a meter y bueno pues en función de lo que haga quiera la comunidad me tenemos alguna de las que no están ya aquí en el listado que tengo una dos tres cuatro cinco seis siete ocho bueno ocho contando bitcoin y ethereum no valen pero bueno serían seis eh, bueno, venga, quitamos BNB, entonces tengo 5, tengo pero bueno, tengo, tengo, tengo pensadas otras, tres o cuatro más. Eh, bien, crypto.com vamos a crypto.com eh, por cierto, Cardano está poniéndose otra vez a tiro. Eh, está volviendo a romper abajo a ver si cae y tengo ganas de pillarla en tres pero bueno, ya veremos, a ver si... O sea, en 30 centemos, vamos a ver si... cómo es la siguiente caída, pero, pero sí. Eh... Crypto.com. Se me va la pinza ya, estoy mayor y no pues. <risa> eh, bueno, claro, es que tenemos aquí Crypto.com en OKEX, Crypto.com en KuCoin. Entiendo, bueno, más o menos el precio es muy similar, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. entiendo que bueno, pues eh, al final eh, quien tiene más antigüedad es OKEX, que es donde hemos estado mirando, Fijaros que bien llegó a su TP4, cómo ha ido claudicando eh, entre el TP4 y el TP3, cayó, estuvo, veis, como el TP2 como tonteó entre él, Pan, llegó, lo perdió, lo retesteó, es que es flipante, o sea, técnicamente lo ha hecho de maravilla, yo sé que es una puta la caída, pero, fijaros, como llega el TP4, lo pierde, retestea otra vez el 3, se apoya en el 2, retestea 3, cae, tontea, retestea otra vez el 2, cae al 1, retestea el 2, cae al 1, aquí estuvo tonteando, vuelve a retestear el 2, y con la gran caída ya, pues los ha, los ha perdido, es decir, estamos ya fuera de, fuera de gráfica, pero, eh... Esto es para los imbéciles que dicen, no, Fibonacci no funciona. Pues esto es Fibonacci. ¿Cómo que no funciona? Pues aquí, sabiéndote mover, evidentemente, ganas, no mucho, muchísimo dinero. Pero claro, los imbéciles que no saben leer y escribir, ¿vale? Y más que decir tonterías. Ahí está la cosa, ¿vale? Eh, de momento, Crypto.com está en una zona de sobreventa tremenda. Pero, oh, pero, pero, no está el mercado todavía muy allá. Esta zona que tengo con estas dos líneas, ¿vale? No es, mm, por casualidad, eh, exactamente igual que esta zona en la que está parando. Veis que antiguamente fue una zona importante de resistencia. Pero creo, creo que la zona de claudicación tiene que estar en este rectángulo que tengo aquí antiguo, ¿vale? No sé si voy a poder, bueno, más o menos. ¿vale? Puede estar en la zona de 0.12%. Sería comprarlo muy, muy barato, muy bien de precio. Eh, creo que Crypto.com, entre estas dos líneas verdes que tengo aquí, que están entre 0.15.7 7 y 0.14.6, 6, ¿vale? Es, a partir de ahí empieza a ser una excelente compra. Caiga donde caiga, no importa, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo creo que Crypto.com el dólar lo recuperará. Me pasa igual con Ripple, me pasa igual con Cardano, me pasa igual con varias, ¿vale? que eh, evidentemente tengo para esa cartera uh, ¿por qué? porque esta gente hace publicidad la publicidad es lo que mueve el mundo, el marketing es lo que te hace eh, caer en la tentación y esta gente es la que se moja entonces eh, tienen sponsors por ahí que son importantes uh, no me cabe la menor duda a mí de que volverán al dólar. Con lo cual, si vuelven al dólar, es hacer un por 5 al precio que está ahora mismo. Pero si encima lo consigues más barato, empieza a multiplicar. ¿Vale? Crypto.com debe de estar entre las buenas. Debería. Bien, eh, eso es lo que pienso ahora mismo. Como mucho, si tiene un rebote, veis este máximo que tenemos aquí marcado, 0,249, 0,25, ¿vale? El, el, cuarto de, el cuarto de dólar eh, podría llegar, pero seguramente luego volvería a caer, ¿vale? Ante cualquier cosa. Pero ten en cuenta que solamente desde donde estamos hasta ese cuarto de dólar, estamos hablando de un treinta y tantos por ciento. Es una auténtica burrada de dinero, ¿vale? Es lo que tenemos. Bien. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Teníamos por ahí KLV. KLV, KLV, KLV... ¿Dónde estás? KLV... KLV, aquí está. ¿Vale? Está cayendo un 1.43. El dibujo es feo, parecía que iba a romper. Bueno, la ruptura era un poco relativa. Pero lo que hizo aquí fue este doble techo. Nos fuimos abajo y está en esta zona de suelito que hizo aquí. Pues está jugueteando ahí. Bueno, sobre venta. Zona de suelo, pero... Pero... Oh, si estamos Cristo-Invierno, podrá llegar aquí, RSI, ¿vale? Fíjate de RSI. 50% corto. Entonces, posiblemente el movimiento sea venir otra vez aquí y volver a caer. De momento, de momento yo lo que haría sería fiarme de la línea que tenemos aquí de mínimos. Y, pues a lo mejor resulta que aquí, ¿vale? En esa zona de 0,1, 0,3, 0... Esta zona que tenemos aquí más o menos, 0014, 4, 0, 1, 3, 6... Bleh. Puede ser eh, esa zona que busca de claudicación, pero todavía es un poquito pronto, todavía yo creo que es un poco pronto porque esto, esto tiene para rato, puede tener rebotes, evidentemente, volver a caer, eh, si nos ponemos fisnos, catalisnos, pues, pues nos ponemos aquí y nos ponemos ahí, ¿vale? Esa es la parte superior, hizo toque, toque, dos techos para abajo, eh, normalmente cuando hace doble techo caes, desde el inicio del arranque, es donde cayó y es donde está intentando juguetear y no perder, vamos a ver ¿vale? pero claro, eh, tenemos que irnos a su nacimiento y en su nacimiento, si empezamos a tirar líneas importantes, ¿vale? tenemos esta línea de cierre caída, zona de mínimos ¿vale? debemos de marcarla porque ya se apoyó en ella hizo, vino a mínimos, se apoyó en ella o sea que, esta zona ya la salvó en su día, es decir, ya sabéis que muchas veces digo un proyecto cuando nace ¿Vale? Al final vuelve a su zona de mínimos. Y luego ya tira para arriba. Es un movimiento muy típico de las altcoins. Pero en este caso ya lo hizo. Con lo cual tenemos que buscar otros puntos. ¿Vale? Esto lo retesteo. ¿Vale? En este momento. Y tiro hacia arriba. Con lo cual posiblemente este cierre que hay aquí ¿Vale? Es otra zona que tenemos. Pam, pam, pam. Ya tenemos tres zonitas marcadas que creo que son interesantes. Y que donde tenemos confluencias con el canal descendente que lleva. vale, Pues yo, personalmente, apostaría por un movimiento. Aquí puede ir arriba, volver a caer, y aquí tenemos una confluencia súper, súper interesante. Ya me están llevando al tibre. Voy a dar una pausa. Ya he vuelto. Fíjate, para vosotros ha sido un clic y un clic. Bueno, pues ya está. Eh, Abón llama a tu puerta. Bueno, babón, ¿qué va? Eh, bueno, en fin. Eh, importante, ¿vale? Estamos en una zona de sobreventa. Puede haber un rebote, pero lo normal es que haga algo, algo, algo parecido a esto. Y la confluencia principal la tenemos aquí. No creo que esta vaya a funcionar. Puede funcionar como freno inicial, pero entre una y otra tenemos un... A ver la caída que hay. Ahí va, estoy con el dibujo. Un poco voy a medirlo así. ¿Qué diferencia tenemos entre una y otra? Un uh, 25% más o menos, ¿vale? Un 25%, o sea, es importante, la diferencia es importante. Pero bueno, en un momento dado, si haces una compra en esta zona, por sí, por si sí, y luego haces otra compra en la confluencia, oye, mmm, a lo mejor no está tan mal, ¿vale? Porque bueno, un 25% en cripto no es algo que sea pff, escandaloso. Vamos a guardarlo para que se nos quede ahí... ¿Vale? ¿Y qué más teníamos por aquí? XPR. No XRP. <ríe> XPR. Que la primera vez que me lo pediste me volví loco. Eh... ¿Coño? Y no lo tengo yo aquí. Qué raro. Lo quitaría por algo. Lo quitaría por algo. XPR. Para pa, pa, pa, proton. Venga, en Kucoin. Qué raro que yo lo haya quitado. ¿Tendría que el Bitcoin? No. Bueno, pues mirad. Eh, ejemplo que acabo de decir. Un valor que sale. Y después del recorrido X, en este caso, le ha tocado mmm, de septiembre a mayo, pues caer al inicio. ¿Vale? Bueno, él ya ha cumplido con eso. Ya ha cumplido con eso. Además, tiene una subida de volumen. ¿Vale? ¿Veis? Aquí hay una subida. Que sí que tiene subidas en, en varios momentos, pero. Aquí realmente hay una subida, ¿cierto? Eh, está en una zona importante. Tenemos una buena mecha hoy, ¿no? Sí, tenemos una muy buena mecha. No está mal. Bien visto, muy bien visto. Muy bien visto. ¿Vale? Él ya ha tocado, ya, ya ha llegado abajo. Además, justito. Fijaros cómo. Plan, justo ha tocado. ¡Paf! Y ha empezado a rebotar. Las velas son muy limpias. ¿Vale? aquí no hubo mecha prácticamente para arriba, para arriba, para arriba, buen volumen ahora, a medida que ha caído bueno, pues el volumen ha subido hoy con esta mecha ¿vale? lo puedo comprar, vamos a ver qué pasa con la EMA20, pero en principio de todo este movimiento, el objetivo que debería de tener, está aquí arriba, ¿vale? está en los 009 eh, eso es una pasta ¿eh? eso es un montón de dinero a ver eso es un 85% ojo, ¿eh? Ojo al dato porque no es una zona fea. Vamos a marcar desde aquí cuál puede ser. Vale, mirar. Aquí cuando arrancó después de esta zona, tiró y se apoyó aquí, ¿vale? Entonces tenemos una zona entre estas mechas y este apoyo que hay aquí, ¿vale? Que puede ser ahora mismo debería de actuar como resistencia y luego tenemos esta parte superior. Aquí, ¿vale? Toda esta línea en la zona de 0,832 hasta los eh, 0.9. ¿Vale? Que es una resistencia muy potente. Que va a ser muy potente. ¿Vale? Más o menos desde aquí. De aquí a aquí. Vamos a, a llevárnosla para allá. ¿Ves? Ahí. ¿Vale? Vamos a tirar del centro. Y nos lo llevamos a ver cómo nos coincide. Fijaros cómo nos coincide ahí también. Es curioso, ¿eh? Que. Digamos al principio, pero esto debería de ser una resistencia importante. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto en la salida. Aquí fue una resistencia y se vino abajo. Aquí fue resistencia, se vino abajo. Aquí se apoyó, aquí se apoyó. Aquí cuando lo perdió lo retesteó y se vino abajo. Con lo cual, esta zona, ¿vale? Es la zona objetivo de este movimiento que está haciendo ahora y que debe ser una resistencia. Lo paje no lo va a hacer en dos días. ¿Por qué? Porque tiene que pelear ahora, las medias están súper verticales, o sea, es tremendo. ¿Vale? Vamos a marcarlo como tal, como zona de residencia. Por cierto, dentro de poco voy a hacer un, un vídeo. Además, que me lo pidieron también los alumnos y demás. Y pues podemos pues hacerlo para todos. Yo creo que es algo que, bueno, pues tiene ese conocimiento general. Para hacer estas plantillas y las plantillas de indicadores y las plantillas de. un poquito todo para, sobre todo la gente que estéis en grupos juntos con los con las versiones de pago de TradingView, que no os liéis tanto. Eh, para la hora de hacer, yo tengo, veis aquí tengo un AN2, dos, dos que no, aquí tengo la K de, de que no, y dependiendo de donde yo dé, pues ya está, ahí voy. Si no, tengo aquí más plantillas eh, que dos que no, que no tres, v3, <risa> tengo varias, vale. Eh, entonces, cada plantilla es diferente y así no estéis molestando unos a otros. <risa> Llevo tiempo para hacerlo, pero para que no me da la vida, ya lo sabéis, ya lo sabéis. Eh, bien. Entonces, bueno, de momento no está mal visto, pero también ten en cuenta que podría volver a la parte inferior, ¿vale? Podría hacer ese puentecito que hemos visto también en Bitcoin, que lo vemos en muchas altcoins, pero si aquí te hace un doble suelo, eh, porfa, avisa. Bueno, mira, no, porfa, avisa no, ¿qué cojones? Vamos a ir un poquito por encima de ese cierre anterior, 0365, vamos a ponernos una, una alerta ahí. Y me él, para avisar tú, pero bueno, si me avisas tú por si me va la pinza, pues también. Eh, y teníamos DFI, pero DFI yo no sé, a ver, ah, ¿ya la tengo? o Si existe, si está cotizando, si era simplemente otra cosa. Eh, es que no tengo, tengo, tengo la cabeza, vamos a buscarlo. DFI, a ver Aquí está la de Fichain, eh, Titter en KuCoin. Venga, a ver. Co Coin se está poniendo a la las botas, ¿eh? Bueno, DFI. <risa> Hombre, lleva una vida pues como, como mis pulsaciones. <risa> vale, eh, pero, eh, si podemos adivinar... Vale, SSS, más o menos. Es una línea. Eh, bueno, ha venido a pinchar ahí, esa zona, no la ha perdido. La está respetando bien y luego en la, en la zona de máximos, quitando quitando este pico de salida, ¿vale? Pues bueno, tiene ahí otra zonita que es interesante. Desde aquí, toque, toque, la paso y toque aquí. Bueno, pues eh, si esta zona de mínimos realmente cumple con ella, eh, fijaos que aquí tocó, subió y consolidó y arriba. Aquí ha tocado, está consolidando. Aquí, según tocó, ya ha salido disparada y aquí igual. Bueno. Vamos a ver qué tal se comporta en esta zona. No está mal, porque además está en una zona de sobreventa, pero igual, pienso igual que en el, otro, en el caso anterior, ¿no? Puede venir a hacer un puentecito, tac, y luego ya doble suelo y para arriba. Podría ser, ¿eh? eh no, lo, no, no, no lo tengo muy claro, porque tampoco como muy bien, pero también tenéis que ver fundamentales, que haya exposiciones sobre los proyectos. Eh, fijaros cómo aquí tuvo muy buen volumen, ha mantenido bastante, bastante volumen y ahora ha subido, ¿vale? O sea que... Estos detalles del volumen son súper importantes, ¿vale? El volumen está en ascenso. ¿Que ahora ha caído? Sí, pero bueno, pero en general eh, ha habido un ascenso de volumen ahí y con picos, ¿veis? Esta zona verde que hay aquí es bastante interesante. Luego ha bajado mucho el volumen, es normal por la caída. Bueno, vamos a ver cómo consolida, pero yo me puesto más a un doble suelo. Un doble suelo o un suelo inferior, no importa. ¿vale? Ya veremos a ver. Eh, Poca leche más, poca leche más que, que ver. Eh, el resto de las pues, mira, las altcoins contra el contra el Bitcoin, algunas están intentando eh, salir adelante eh, y otras no pueden con su alma, no pueden con su vida. Entonces, bueno, eh, está un poquito la cosa complicadilla en el mercado todavía. Pocos, pocos beneficios y mucho, mucho, mucho rojo, mucho rojo, acumulando rojos anteriores. Eh, no, no nos deshacemos del rojo ni para atrás. Entonces, bueno veis lo que tiene el mercado cuando se pone así? Ay, cadenita. Ay, cadenita. Vuelve otra vez. A ver si hace aquí este suelo, ¿veis? Lo que estábamos diciendo en las anteriores. Vuelve otra vez, hace doble suelo. Si vuelve, a, si vuelve a entrar aquí, yo he vendido, ¿vale? En la EMA 20. Si vuelve a entrar aquí, volveré a comprar. Cadena, ¿vale? Quizás... Todavía es un poco pronto para acumular, pero sí para un trade. Eh, por, por si hace este doble suelo y nos vamos. En, si, hace, si hiciese un doble suelo, lo normal es que nos fuésemos hasta la línea roja que tengo aquí, a la zona de 6. Y eso sería la pera, limonera. Pero bueno, vamos a ver. De momento. Quizás, quizás cuando vuelva a tocar o si lo pierde un poquito, yo volveré a. Ya compraré para guardarla. Porque cadena. Bueno, ya hablaremos de ella, pero tiene. Tiene tela marinera. En fin, poco más que añadir. Estaros muy atentos a lo que haga el mercado. Y mira que bien, hemos tocado, está la vela de ayer, hemos tocado eh, la Rose Line estaba muy, muy cerquita y está recuperándose un poquito. Es decir, que la vela de 4 horas estará verde, eh, efectivamente. Y bueno, vamos a ver cómo termina. ¿Cómo termina? Es interesante, ¿vale? La vela es interesante y a ver, ¿qué nos dice la siguiente? Si sí, se recupera, seguramente el SP500 habrá recuperado algo, por eso uh, estamos, vamos a verlo... Eh, pues no, pues no, no es que haya recuperado mucho. ¿eh? <ríe> tiene muy mala pinta. De todas formas, fijaros, os vuelvo a repetir lo de siempre. vale Utilizar los, los eh, índices porque eh, yo tengo, para mí, eh, en modo mi humilde opinión, es que el SP500 tiene que venir a esta zona que tengo aquí marcada de compra desde hace tiempo ya. Y cuando llegue ahí, pues ya veré si entro o no entro. Sobre todo en la parte inferior, del 50% para abajo. Porque eh, eh, va a haber aquí unas trampas de la leche. Entonces, la zona entre este doble techo que hubo aquí, y el doble suelo, que rompió el doble techo, y empezó a subir, pues para mí es la zona en la que, bueno, pues debería de claudicar. Pero para esto todavía queda, queda bastante. Esto no van a hacer que baje de golpe, ni mucho menos va a haber una lucha ahí. Se va a ganar y se va a perder mucho dinero por el camino. Y yo prefiero estar observando. Cuando llegue el punto, para adentro. Y poco más. Entonces, con Bitcoin, tres cuartas de lo mismo. Hay veces que los toros se ven mejor desde la barrera. Y vamos a ver hasta dónde, hasta dónde podemos llegar. El vídeo de ayer creo que bueno pues hay alguna incógnita ahí que, que vamos a ver esta semana qué nos dice, si se cumplen. Y a partir de ahí pues podremos seguir tomando decisiones. Pero vuelvo a insistir, todo lo que está por debajo de 30 son buenas compras. Eh, guardar un poquito de liquidez para el mínimo imposible y ya está. Y luego es tranquilidad, esperar, son meses jodidos, son meses muy puñeteros, pero estaremos juntos, pero no revueltos. Así que chicos y chicas, como digo, siempre primer, con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.